Bueno pues seguimos aquí en el 107.2 de la FM en rtvfuturo.com Martes llegan los consejos del doctor Amor Bueno pues Juan Bustamante al cual le damos ya la bienvenida Juan, bienvenido un martes más a Radio Futuro Buenos días a todos y todas, muchas gracias Bueno pues hoy dejar marchar siempre, siempre, siempre Juan bueno, a ver, en la mayoría de los casos sí. sí hay ¿no? otros casos en los que no hay por qué dejar marchar, hay que, digamos, intentar uh -huh. solucionarlo. Pero el titular lo he puesto en el sentido de dejar marchar siempre, siempre que tú no le hayas hecho nada a esa persona sí. y esa persona pues decida irse sin ningún motivo por tu parte. Uh -huh. Bueno, pues vamos a desarrollar este tema, dejar marchar siempre, que es el que nos ha preparado para el día de hoy. Bueno, ¿por qué, Juan, tenemos que dejar de marchar siempre? Pues mira, tenemos que pensar una cosa. Cuando una persona se va, nos sí. deja, por el motivo o los motivos que sean, sí. eh, nos está dando el mensaje de que ya no le importamos, ya no le gustamos, ya no nos quiere, ya no le interesamos. Entonces, como digo, si sí, no le hemos dado ningún motivo para que llegue a esa decisión y para que tome esa decisión y la haga... Pues, oye, eh, no tenemos por qué retenerle a esa persona, porque nosotros no hemos sido el que ha provocado su marcha, ¿no? A ver, ¿todo el mundo puede cambiar de opinión? Sí, por supuesto. Pero yo pienso que la persona que se va sin que tú le hayas provocado la ida, eh, pues, oye, eh, es porque no estaba segura o seguro y es una persona pues que en realidad a lo mejor nunca te ha querido o nunca le ha gustado de verdad o nunca ha sentido algo por ti. Uh -huh. Porque, a ver, es verdad que puede cambiar todo, que a lo mejor empiezas gustándole y luego por lo que sea le dejas de gustar. Pero yo pienso que eso, que la persona que se va y que tú no le has dado ningún motivo para que se vaya, creo que nunca le gustaste de verdad o le interesaste de verdad, porque pensemos al contrario. Sí. Cuando a una persona le interesa lo más mínimo, no se va, se queda contigo. Lucha, y, ¿no? si hay algo que no le gusta, sí. lo habla contigo. Lucha en caso contrario, ¿no? Si es que le interesa. Claro, cuando, cuando, exactamente. Cuando hay una persona que mmm, le gusta de verdad, o le interesas de verdad, vamos a llamarlo así, vamos a ponerle gusta, le interesa de verdad, y hay algunas cosas que a lo mejor no le están gustando de ti, lo primero que haría sería comentártelo, hablarlo contigo, para ver si se puede llegar a una solución o si se puede hacer algo. Ahora si se calla, si no dice nada, se quita del medio y se va, pues lógicamente no tiene ningún interés en ti ni nunca lo ha tenido. Yo por lo menos lo he hecho así. Yo cuando he conocido a alguien y me ha interesado o me ha empezado a gustar, pero hay algunas cosas que no estaba de acuerdo. Le he dicho oye, pues mira, esto no me parece, esto no me gusta, y le he propuesto alguna solución. Le he dicho y no, y no es mejor que hagamos esto o que intentemos esto pero no he cogido, me he callado y que me lo han hecho a mí desgraciadamente algunas y me parece muy feo y seguro que mucha gente que me está escuchando se lo han hecho que es que estás conociendo a alguien y de repente un día te manda un WhatsApp y te dice mira me parece muy buena persona pero no me veo contigo, y te deseo lo mejor y te deja y no solo te deja, uh -huh. sino que además lo hace por WhatsApp sin dar la cara o sea me parece horrible, eso me parece horrible entonces por eso cuando esa persona, como en este caso que acabo de decir, lo hace así pues hay que dejar que se vaya porque nos ha demostrado que no le hemos importado absolutamente nada bueno pues en ese caso dejar marchar siempre vamos al lado contrario Juan hemos comentado ya un poquito cuando hay que pues el lado contrario sí. sí el lado contrario sería prácticamente cuando una persona por el motivo o los motivos que sean decide irse pero tú te das cuenta de que se puede solucionar. Entonces es cuando, eh, también porque la otra persona se le ve, digamos, que se quiere ir, pero pero que tiene actitud de que, aunque se quiera ir, de que no quiere hacerlo de todo. Hombre, hay que intentarlo, hay que hablarlo, hay que intentar eh, llegar a un acuerdo, hay que intentar solucionarlo y si se ve que la otra persona sí tiene actitud uh -huh. de querer seguir o de haber querido seguir, pues entonces sí. Pero ya digo, si esa persona te deja por las buenas, como he dicho, y encima por un mensaje de WhatsApp, y nos da la cara, y tú no le has hecho nada, hombre, yo creo que a cualquiera de eso nos molesta, no nos gusta nada, y sobre todo nos da ese mensaje, de que esa persona realmente no le hemos gustado ni interesado nunca. ¿Tú crees que hay que hacer algún tipo de pregunta antes de dejar de marchar a esa persona, Juan? Como por si me han dejado de querer... Eh... Yo creo que lo primero que hay que hacer cuando sí. empieza a haber dudas o sí. cambios de idea o, o llamar, lo llamamos como queramos pero cuando empieza a haber un cambio lo primero que hay que hacer es sentarse con esa persona, eh, eso mismo en persona, no por whatsapp ni por teléfono ni nada, cara a cara y hablarlo y decir oye mira me está pasando esto, estoy viendo esto, estoy empezando a pensar esto o estoy empezando a dejar de sentir o estoy viendo esto que no me gusta uh -huh. y hablarlo con la otra persona y hablándolo pues se puede llegar a un acuerdo y oye, si se decide que la otra persona pues no quiere seguir, evidentemente no le vamos a obligar, pero quién sabe, lo mismo es por algún malentendido o es por algo que parecía una cosa y no lo es, pero siempre hay que sentarse hablando de personas, ser muy sinceros que no pasa nada, oye, si la otra persona no nos quiere seguir conociendo, ya digo, no la vamos a obligar, pero por lo menos que sea sincera y diga, oye, me pasa esto, me pasa aquello, yo esto no, es que ...no me está gustando o es que estoy empezando a dejar de sentir... ...eso sí, yo por lo menos siempre he preguntado... Eh, ...he dicho, bueno, si estás segura realmente de lo que me estás diciendo... ...o, o he dicho siempre, digo, piénsalo... Mmm, da, ...piénsatelo bien y oye, si tú realmente es lo que sientes... ...es lo que quieres y es lo que te apetece, pues eh, bueno, pues hay que respetarlo... ...aunque te duela, aunque no te guste, aunque no lo quieras... ...pero hay que respetarlo y hay que dejar marcha a esa persona... ...porque claro, se supone que tenemos que estar con alguien... ...que quiera estar con nosotros porque salga de esa persona... ...no porque nosotros se lo digamos o le convenzamos... ...o sea, tenemos que tener al lado a alguien... ...que nos elija cada día, como puse una vez en Facebook... ...tienes que estar con una persona que teniendo la oportunidad... ...de irse con quien quiera, te elija cada día... ...y eso es lo que hay que hacer. Uh -huh. Juan, en estos casos también, lo que hablábamos de las preguntas... ...muchas veces falta diálogo, ¿verdad? Ese es el gran problema... El gran problema que hay en muchas parejas, en mucha gente conociéndose, en muchos matrimonios y en todo en general. Que no hay comunicación. O sea, no hay comunicación, sí, por el WhatsApp muchas, por el teléfono muchas, pero no hay comunicación en personas. Es lo que he dicho antes. A mí me parece una absoluta vergüenza, que lo he tenido que vivir desgraciadamente con mucha gente, de que te dejan por WhatsApp. O sea, ¿cómo es posible que una persona decida sí. dejar de verte, o dejar de hablarte, o dejar de conocerte, o dejar de quererte, o como sea?, que lo haga por WhatsApp, a mí eso me parece lamentable, uh -huh. entonces hay que sentarse, hay que hablarlo todo en persona, y hay que comentarse todo, yo no sé si es un defecto o un, una virtud que tengo, que yo lo digo todo lo bueno y lo malo si me gusta algo lo voy a decir y si no me gusta algo de esa persona también se lo voy a decir y en persona, y eso es lo que falta, falta mucha comunicación, falta mucho decirse todo y falta eh, tener eso más sinceridad en el momento en que se habla todo, se dice todo, tanto lo bueno como lo malo, oye, pues se solucionan muchos problemas. Y la mayoría de los problemas vienen por eso, porque no se habla, porque no se dice y porque se ocultan cosas. Y en el momento en que ocultan las cosas se va haciendo la bola cada vez más grande uh -huh. hasta que un día explota. Y cuando explota es demasiado tarde. ¿Cuál es la forma que tú crees más apropiada de dejar marchar a una persona, Juan? Pues la primera cosa que hay que hacer, como he dicho, es reunirse con esa persona cara a cara, hablarlo sí. y si esa persona tiene la decisión tomada y la tiene muy segura, sí. pues hay que respetarlo, ya digo, aunque duela, aunque no sea lo que quiera, hay que dejarle ir y quién sabe, a lo mejor esa persona al irse se da cuenta de que se ha equivocado, lo que pasa que claro, eh, aquí hablamos de tiempos, eh, se puede dar cuenta que se ha equivocado pero se supone que debería darse cuenta pronto. Lo que no puede pasar, como ya he comentado aquí algunas veces, es que se equivoquen y aparezcan al año. Y al año te digan, hola, es que reconozco que lo hice mal. Hombre, al año ya no tiene ningún sentido. Hay veces que es verdad que hay que dejar marchar para que se den cuenta de lo que han perdido. Esa famosa frase de no saber lo que tienes hasta que no lo pierdes. Uh -huh. Pero yo pienso, como he dicho antes, que si la otra persona te importa de verdad, no te vas. Y si te vas, es que no te importa, o te ha dejado de importar, o has cambiado de idea. Y si has cambiado de idea, es que no te importa. Aquí todo el mundo busca a la persona perfecta, que no tenga nada, que tenga todo lo que le guste, que sea que, vamos que sea ideal, que le gusten las mismas cosas, y eso no existe. Entonces, si alguien te gusta o alguien te atrae, hay que luchar y hablar cosas que os gusten y cosas que no. Y habrá cosas en las que estáis de acuerdo y cosas que no, pero el que no estáis de acuerdo en algunas cosas no quiere decir que no sois compatibles, sino simplemente que cada uno es de una manera y hay que respetarse y hay que adaptarse. Uh -huh. Entonces, bueno, si la otra persona decide irse y lo tiene muy claro, pues no nos queda otra que, que asumirlo. Diálogo, como hemos dicho antes, y asumir, y si hay que tener un poquito de duelo, pues hay que tenerlo, ¿no, Juan? Si nos da pena, pues nos da pena, pero hay que asumirlo. Bueno, a ver, eh, hay que pensar que si esa persona, como he dicho, se ha ido y no quiere continuar, aunque nos dé pena, tenemos que pensar que es lo mejor para nosotros, en el sentido de, oye, pues esta persona no quiere estar conmigo, aunque yo lo he intentado, pues yo para que quiere una persona a mi lado que no quiere estar conmigo, ya vendrá otra que tenga más ganas de estar a mi lado, ¿no? Entonces, sí, es difícil, es duro, te cuesta, lo pasan mal unos días, pero luego siempre tienes que tener esa mentalidad de si no eres tú, será otra persona, aunque suene mal decirlo así, pero es la verdad, tú no puedes estar obligando ni llorando a una persona que no quiere estar a tu lado por, por los motivos que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues hay que dejarle marchar, seguirlo en su decisión y, y, bueno, pues pues nada, no pasa nada. Ya llegará otra persona otro día, que no queremos decir con esto, que no nos importa ser lo anterior, pero nos obliga a seguir nuestra vida. Por lo tanto, si nos obligan a seguir adelante, no tenemos más remedio que eso, que seguir hacia adelante. Resumimos un poquito, Juan. Bueno, pues el resumen sería que, ya digo, que si esa persona decide irse de tu vida, dejar de conocerte, dejar de estar contigo eh, y no le has dado motivo, pues, hombre, lo primero que hay que hacer es eh, hablarlo con ella en persona, ponerlo con ella en persona, eh, dejarle un tiempo para que lo reflexione, para ver si es verdad que esa decisión la tiene firme. Y si la tiene firme, pues dejarle marchar, aunque nos duela. Pero ya digo, tenemos que tener a nuestro lado a alguien que nos quiera y que quiera estar con nosotros, porque que sale de él o ella, no porque solo digamos o le convenzamos. Y, y si hay solución, pues intentar solucionarlo. Y si no, pues nada, seguir adelante con nuestra vida. Y, y no pasa nada. Ya vendrá otra persona y, quién sabe, lo mismo la persona siguiente, pues realmente sí que se queda, ¿no? Pero, hombre... Es bueno eso, intentar arreglarlo, solucionarlo. Y si no es posible, pues no queda más remedio que seguir hacia adelante. Bueno, pues eh, con este tema dejar marchar siempre. Hemos completado los consejos del doctor Amor Juan Bustamante de hoy. Por cierto, Juan, recordar también que tus libros siguen a la venta. ¿Y qué? Sí, mis libros están a la venta en las librerías. Sí. Eh, recuerdo rápidamente los tres libros que son. Sí. Eh, así no, errores al conocer a alguien. Y ahora qué, claves para superar una ruptura. Y nosotros dos, cómo mantener la pareja. Eh, están a la venta pues en librerías, en Amazon también. Muy fácil encontrarlos. Poniendo incluso mi nombre en el buscador, Juan Bustamante López, les aparecerán los libros y nada pues eh, ahí están para las personas que lo necesiten y que seguro que les ayuda uh -huh. bueno pues son los tres libros de Juan Bustamante los consejos del doctor amor el martes que viene más Juan sí el martes que viene más y si tiene alguna duda cualquier persona pues uh -huh. nada ya sabes que aquí estamos para resolvérsela exacto y, porque si y, te parece bueno, pues, sí sí dime si te parece, vamos a retomar el consultorio que teníamos la semana que viene porque tenemos alguna preguntilla por ahí, algún consejo que pedirte. Sí, claro, eh, que la gente siga mandando sus casos, sus cuestiones, sus okay. preguntas y nada, pues las leemos y las resuelvo, claro que sí. Exacto, pues la semana que viene lo retomamos, Juan. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, hasta el martes que viene. Feliz semana. Pues nada, gracias a vosotros. Que tengáis una buena semana a todos y todas.